Continuamos con el modelado de nuestro eh, volumen eh, que habíamos comenzado en los pasos anteriores y en esta oportunidad, como pueden ver, ya tenemos elevadas eh, las alturas. En general, nos faltan los detalles de las alturas de Dintel, que es lo que vamos a hacer ahora, y nos faltan eh, algunas ventanas y el aspecto final, que es la aplicación de los materiales, texturas, y cualquier otro recurso de la visualización que ya hemos visto que podemos configurar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es acceder al panel de etiquetas y vamos a ocultar, para que no esté visible, eh, la etiqueta de cotas. Así podemos trabajar cómodamente. Vamos a ubicarnos, a hacer activa la, la etiqueta muros y eh, vamos a eh, continuar con las aberturas que nos faltan. De la misma forma que hemos venido trabajando con el modelo de referencia, tomamos medidas y puntos auxiliares con la cinta métrica. Para esta abertura en el lateral izquierdo del volumen, eh, sabemos por el modelo de referencia que eh, esta ventana tiene 1,60 m de extensión. No tenemos indicado en el modelo de referencia eh, a qué distancia está del muro, pero vamos a adoptar un criterio. Eh, similar a este, en el que la diferencia entre el muro y el, el borde del muro y el inicio de la ventana eran 90 centímetros, en este caso vamos a tomar la misma medida. Entonces hacemos clic, tipeamos 0.90, Enter, y desde ese punto la extensión de la ventana es 1.60. Bien, marcamos los dos puntos auxiliares con la herramienta lápiz, Hacemos una línea y ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a usar la herramienta empujar para eh, llevar la altura del antepecho hacia abajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hemos medido? Bueno, con otro recurso que nos brinda SketchUp, que es eh, la de copiar una dimensión o una altura en este caso. Vamos a movernos y traer de referencia seleccionando, por ejemplo, esta altura de antepecho de este aventanamiento e inmediatamente esa altura se va a copiar. Guardamos y ya tenemos generada una segunda ventana. En este lateral derecho hacemos lo mismo con las medidas del modelo de referencia. En este caso tenemos desde el borde, desde la arista que está en la esquina, un metro cincuenta. Marcamos y la extensión de la ventana que corresponde a 2 metros. Marcamos. De, procedemos de la misma forma. Eh, marcamos y vamos a bajar con la herramienta Extrusión o Empujar y vamos a copiar la altura tomando la referencia de la primera ventana. Guardamos. Bien, hasta ahí ya hemos eh, abierto las, eh, todas las ventanas que tenemos según el modelo. Ahora nos queda completar los dinteles. Según las alturas de referencia que tenemos indicadas en las vistas eh, de, del modelo a generar, eh, tenemos que el dintel se encuentra a 1,45 m desde el antepecho. Lo que vamos a hacer es marcar, para tomar referencia con la cinta métrica, a 1,45 enter, y con la herramienta lápiz volvemos a completar haciendo una línea a la altura de ese dintel. Y con la herramienta empujar o extrusión eh, también vamos a traer hasta que se funda con la, el, el paño de muro que eh, teníamos previamente hechos. De la misma forma vamos a generar los restantes dinteles a 1.45 para tomar la altura y poder completar de esta manera todo eh, el eh, contorno ya cerrado con las alturas correspondientes a las aberturas y los dinteles. Esta herramienta funciona eh, igual en todos los casos y de la misma manera para todas las variantes y versiones del programa. Si bien nos queda completar la altura del Dintel de la puerta, eso cada uno después lo puede completar, eh, pueden haber variantes en, en el diseño eh, para el modelo. Eh, a continuación vamos a mostrar un ejemplo o una posibilidad de... Eh, darle aspecto visual a este modelo.